Sí, buen día Hoy vamos a tratar el tema de qué es la educación online y eh, cómo se forma. Para eso vamos a remontarnos a lo que fue el comienzo de internet y la llamada web eh, 1.0, luego surge la 2.0 y hoy día ya estamos, algunos países, trabajando mucho con la web denominada 3.0, son plataformas eh, educativas. La web .1 era simplemente, antes del año 2000, salían los contenidos, eran estáticos, y las personas podíamos eh, comunicarnos simplemente mediante correos electrónicos. A partir del año 2000, surge, hay eh, un gran salto cualitativo en lo que es la... Tecnologías de la Comunicación, y aparece la web 2.0 que son las eh, redes sociales, digamos, Facebook, Twitter, eh, YouTube, etcétera, etcétera, Este que es lo que se denomina plataformas educativas 2.0. La 3.0 son las denominadas aulas virtuales, en las cuales... Eh, no tanto aquí en los países eh, latinoamericanos sino en los países de Europa eh, funcionan como aulas virtuales, es decir no hay una aula física los profesores o el profesor con los alumnos se reúnen este, en día y hora específico en una plataforma específica educativa este, y allí digamos este, tratan la temática que vaya de la clase. Allí encuentran también sus, sus bibliotecas, hay una comunicación eh, de videollamadas también, etc. Esa es la, eh, la 3.0. Yo la que desarrollo es la 2.0, que es una plataforma educativa que está eh, soportada por varios pilares o por varios... Eh, sus plataformas, como es Facebook, como es Youtube, como son los blogs, como es Whatsapp, como es por ejemplo Messenger también, este, y entonces allí en esas plataformas este, podemos emitir contenidos educativos. Por ejemplo, en el caso este, estamos en Youtube, este, aquí hay una comunicación audiovisual, un contenido de ida y ustedes pueden realizar los comentarios abajo. Esta plataforma educativa YouTube, ustedes van a ver que en el ángulo superior derecho aparecen cada tanto, unos segundos, una, eh, lo que se llaman este, tarjetas blancas, que dice cursos presenciales online. Si ustedes le dan clic ahí, este, lo lleva, hacen un enlace hacia mi blog, donde allí están todos mis datos personales, correos, teléfonos en Uruguay, cómo llamarme de otros países, y van a ver el contenido del blog. El blog es, un como se dice vulgarmente, es un cuaderno, una bitácora, donde uno ahí escribe todos los contenidos, que en mi caso son contenidos técnicos referidos a la construcción. Allí se lee como se lee cualquier este periódico, lo pueden compartir, guardar, etcétera, etcétera. Este, luego en lo que es eh, Facebook, así hay un grupo con el mismo nombre, Está todo enlazado porque esto es una, una marca. O sea, tengo un log, una marca. La marca es Curso de Construcción Personalizados. Y se encuentran en eh, Facebook, lo encuentran en el blog, lo encuentran en YouTube con el mismo nombre. Y en eh, Facebook van a encontrar que todos los integrantes, un grupo cerrado, hay que solicitar este, invitación. Yo los, yo los este, acepto. Y ahí van a tener. Eh, este, archivos de videos, archivos gráficos, este libros, van a tener fotos, hay una comunicación interactiva entre el profesor y los alumnos y entre los alumnos, tanto de forma pública como de forma privada. La otra plataforma también es Scale y es WhatsApp. Scale son videollamadas. Este, que son los medios que hoy día los líderes a nivel mundial utilizan. Este, en el caso de WhatsApp, es algo que se está imponiendo notoriamente, este, y en casi todas las plataformas aceptan llamadas, tanto este, en Skype eh, como en WhatsApp. Este, a través de Messenger también, se pueden hacer videollamadas este, y conferencias privadas. En el caso de WhatsApp, se pueden eh, compartir archivos, sean videos, gráficos, hay este, una comunicación escrita y mensaje de voz, eh, videollamadas también. Entonces, bueno, esas plataformas educativas son los que hoy día están. ¿Quiénes las utilizan no día? No es algo novedoso. Ya hace un tiempo que la medicina lo está usando. Este, hay un médico en un país, en Estados Unidos, puede operar a distancia a un paciente que está en Japón o en Alemania, porque en Japón o en Alemania, en el bloque quirúrgico, hay un robot que sigue las instrucciones, incluso gestuales, del cirujano. En el campo de la psicología ya el famoso diván salón de psicoanálisis, tampoco está. Este, y las eh, reuniones de psicoanálisis entre el paciente y el psicoanalista se realizan mediante videollamadas. También en la arquitectura, los arquitectos de un país realizan proyectos a interesados que están en otro país utilizando estas mismas técnicas. Por lo tanto, no es solamente este, plataformas educativas, son también plataformas laborales. Son muy buenas, son muy eficaces y que combinan este, audios, videos, gráficos, fotos, eh, comentarios, eh, comunicaciones, llamadas por teléfono, este, y eso le da una amplitud a la hora de comunicarse brutal. Eh, por lo tanto, eh, también digo, quien no enseñe con los medios tecnológicos, eh, no está enseñando para el futuro. Cuando veo un centro educativo que solamente se maneja con una pizarra y una tiza o algo por el estilo, sin ninguna eh, otra comunicación este, virtual o tecnológica, no están enseñando para el futuro. Enseñar al futuro, hacia el futuro, significa enseñar con las tecnologías. Hoy día un niño a los dos o tres años ya eh, se vincula más con la tecnología y la comprende más que incluso sus padres, este, y tiene una vinculación muy particular. Los niños hoy día son niños tecnológicos, los jóvenes de hoy son niños tecnológicos. Por lo tanto hay que, eh, si queremos eh, eh, llegar y entrar en este futuro que ya está, tenemos que utilizar este, estas tecnologías en todos los campos, educativos, laborales, eh, comunicacionales, familiares, etc. Espero que haya sido útil. Este, creo que les dije también, en el, al final del, del video se van a encontrar con enlaces, eh, tanto a la izquierda a la derecha, en la parte inferior, que los lleva a mi blog. En la parte derecha inferior van a ver permanentemente el logo que los vincula los enlaza eh, un, los enlaza a mi a mi blog y al final también pueden encontrarse con algo similar incluso con algún video este, de unos pocos minutos o de un minuto espero que haya sido útil eh, cualquier cosa se pueden comunicar aquí, dejando comentarios o participando, enlazándose. Yo tengo todo enlazado, o sea el grupo de Facebook, con el blog, con el canal didáctico de YouTube, está todo enlazado, por lo tanto no hay ningún inconveniente a la hora de este, participar, de las eh, plataformas educativas, utilizando una u otra según sea eh, los temas que vayamos a tratar. Los espero la próxima eh, semana. Este, muchísimas gracias por su atención.